Presentación del Parque de la Bombilla. Es el índice la tabla de ilustraciones. Motivación. Vista de pájaro. Historia. Comenzó siendo el jardín del Palacio de la familia. Más tarde se convirtió en las cocheras de, la, de los trenes de la estación del norte de Príncipe para finalmente convertirse en parque en 1994. Cultura. Y tenemos una tabla con las temperaturas durante todo el año en el parque. Entorno. Una tabla con las edades de las personas que transitan el parque. Ocio de actividades. Aquí tenemos un vídeo con imágenes del parque de la bombilla.